Hablando de los equipos locales, tú estuviste enrayados eh, varios años. ¿Se te acercó alguna vez Tigres? Sí. Pero, pero... Hablando de los equipos locales, tú estuviste enrayados eh, varios años. ¿Se te acercó alguna vez Tigres? Sí. Fíjate que en la época de eh, en Paz Descanse, Jorge Lanquenao, que también extraordinario ah, directivo y tipazo, sí. y, em, era Memo de Hoyos, su derecha, su mano derecha. Justo cuando, cuando van al draft que me transfieren a León, eh, Tigres hace una, una, un ofrecimiento por mí. Y yo le digo, Memo, no me quiero ir a León, prefiero quedarme en la ciudad. La verdad, ya, ya estaba claro. arraigado, ya estaba bien. Y la respuesta de Memo en aquel entonces me acuerdo, no, es que si te transfiero a ti me va a matar la gente. Y le digo, este pero entonces tú estás, está valiendo mi, mi, mi tema como persona, mis, claro. mis no, y manda la gente, posibilidades. Y, y, y, y bueno... Eh, siempre me quedó eso en la cabeza y Me mata la gente, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si al final me estás transfiriendo claro. Igual me vas a transferir, igual Está vas abajo. a ganar un dinero por mí Igual es un trabajo Y no tuve la, la, la fortuna de, de llegar a Tigres Que sí me hubiera gustado Sí me hubiera gustado haber, haber estado Como jugador también en esa institución Porque la verdad es que tiene, Es una afición espectacular La que tiene, la que tiene Tigres ¿eh? sí. Sin demeritar obviamente la, la afición de rayados sea. Sí, claro, pero la afición de Tigres Como bien lo dices, es una afición que por ejemplo, ves lo que pasó en la última final. Y queda Tigres perdiendo con un chorro de vicisitudes bien extrañas, güey. Con lo que pasó ese día de la alineación indebida. Todo ese tipo de cosas. Y la, y la gente con que dijo, pero se partieron la madre. Y ahí están. Y dices, estuvo increíble. No, son una gente gente noble, gente que realmente apoya, apoya a su equipo, ¿no? En las buenas y en las malas. Claro. Pero bueno, oye, te quedaste con las ganas. Se te peló uno que dice, sí, le tuve que haber dado, pero. Porque me la hizo dos veces <risa> la neta. Eh, sí, pues este no no no como hubiera querido eh, esas pelotas divididas y, y es muy conocido aquí en la afición de Monterrey el buen turco el turco Mohamed, ¿verdad? Pues yo jugaba de contención jugaba de media punta o de diez, sí. pues era era todo el tiempo de estarnos viendo. Y, y sí se me peló varias veces porque no le gustaba que estuviera ríspida la marca, entonces de donde yo estaba se salía, ¿verdad? Se salía. Se salía, decía, no, aquí no voy a poder este, andar muy bien, entonces nunca hubo una así. Y te digo sí porque era un fastidio jugar en contra del Turco Mohamed. Porque todo el tiempo se estaba burlando de ti, todo el tiempo estaba sí, eh, claro. jodiendo al árbitro, perdón yo también, la palabra, sí, sí, no, no pasó todo nada. el tiempo... Era jalarte el, el, el short, bajarte los shorts, este pellizcarte, eh, eh, manotearte y, y, y incómodo porque, pues, digo, características maravillosas del, del turco como, como futbolista en sus buenos momentos, ¿verdad? Pero sí, sí muy incómodo. ¿Y si le alcanzaste a dar? No, por eso te digo, porque pues, no le gustaba estar estar muy marcadito, verdad Donde no le junto a mí no la iba a recibir seguro, ¿eh? Entonces tenía que irse a buscarla en otro lado. A ver, lado. en otro lado. Oye, <risa>